Mi nombre es Johnny Finch, desarrollador de videojuegos e integrante del grupo King Act Game, eso ya te lo sabes, ya. si no te lo sabes, pues ya lo sabes, ya alguno bueno, te puedes ir a mimir sabiendo algo nuevo. Lo que vengo a decir hoy es que yo hace mucho tiempo, no sé, hace unos meses, por ahí, por ahí lejos, ¿no? Dije que esta parte, esta parte del año, ¿no? Iba a ser, iba a ser de. Vídeos de análisis de videojuegos y temática de videojuegos, ¿no? porque iba a ser el tipo de Working at Games, tal y, y cual, y cual, y cual, y cual, pero eh, las cosas cambian, la vida cambia, el tiempo pasa, ¿no? y cambia de opinión, y dice ay que esto lo que dije al final no es lo que yo voy a hacer, ¿no? y lo que voy a hacer es que voy a he pillado los vídeos más largos, vídeos largos que no he querido, ¿cómo se llama? No he querido ponerlo en. Por ahí, mira, un poquito. No os es que ponerlo entre medio de vídeos cortitos para que, bueno, pues que si estás acostumbrado a ver vídeos cortitos, ahora que veo un vídeo largo, pues esto que ¿esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? ¿No? Pues eso, ¿no? Pues entonces he agrupado todos los vídeos los largos en un mismo mes, así que hay como cuatro o cinco vídeos larguitos, a lo mejor de 30, 40, 50 minutos, una hora, ¿sabes? Una cosa así. Y si no te lo quieres ver, no te lo veas Y si te lo quieres ver, pues míratelo. Y ya está. Si no, te, si no lo quieres ver, ¿sí? te tapas los ojitos y ya está. Y si lo quieres ver, pues mira, Sofía. Y los ve. Y otra cosa. Eh, ponme en los comentarios, ¿vale? Ponme en los comentarios cuándo crees que estoy grabando este vídeo. No cuando lo estoy publicando, sino cuando lo estoy grabando. ¿Vale? venga. Un saludo y adiós.